Hola a todos y muchas gracias por seguir este vídeo. Vamos a empezar a crear algunos programas en Python. De momento lo único que conocemos son las operaciones aritméticas, la función print y guardar cosas en variables, en general valores numéricos. Bueno, pues con esto ya podemos empezar a crear nuestros primeros programas. Normalmente, eh, cuando el programa es grande, tenemos que escribir comentarios. Comentarios se escriben de la siguiente manera. Comenzamos la frase por el símbolo hashtag o sostenido y después podemos escribir lo que queramos. No es necesario que Python lo entienda. Es un comentario. Esos comentarios sirven para que los humanos que lean el código entiendan lo que hace el código. Pero Python pasa sobre ellos y ni los lee. Vamos a empezar a hacer nuestro primer programa. Vamos a seguir el siguiente esquema. Primero vamos a introducir los datos, introducir datos, para ello lo vamos a poner como un comentario explicando lo que vamos a hacer. Después lo que vamos a hacer será operar con los datos que hemos introducido, operar con los datos. Y finalmente lo que vamos a hacer es presentar los resultados los cálculos que hemos efectuado. Estos son comentarios y perfectamente lo podemos ejecutar y Python no hace absolutamente nada, ni tan siquiera los lee. Como estos programas que vamos a hacer son tan sencillos no necesitan comentarios. Vamos a borrarlos pero vamos a seguir este esquema. Vamos a ver qué datos tenemos que introducir para calcular el área de un rectángulo. Pues lo normal es la base que le podemos dar cualquier valor, por ejemplo 10 y la altura. La altura también le damos cualquier valor. Estos posteriormente se pueden cambiar. Y ahora calculamos el área. El área, si recordamos, se calculaba con la fórmula base por altura. Ya lo tenemos guardado ahí. Y ahora vamos a presentar nuestros resultados con print. Y vamos a darle un poco de formato. Abrimos y cerramos comillas. Y aquí escribimos, pues por ejemplo, lo siguiente. El área es, y aquí escribimos el valor del área vamos a ejecutarlo a ver si nos da 50 aquí si queremos podemos seguir escribiendo por ejemplo metros cuadrados y Python lo hace perfectamente si no queremos estos datos podemos variarlos por ejemplo este y vamos a ponerle una altura increíble como esta pues esos son los metros cuadrados que tiene ese recto. Ahora vamos a calcular el área y el perímetro de un cuadrado. El dato de entrada es únicamente en este caso el lado. Y vamos a poner, por ejemplo, un lado de 6. Y vamos a calcular el perímetro. En general, no se ponen nunca tildes en los nombres de variables, puesto que en inglés no se usan y puede dar lugar a errores. ¿Cómo se calculaba el perímetro de un cuadrado? Pues había que coger el lado y multiplicarlo por 4. Pues eso es lo que nosotros vamos a hacer. aquí. ¿Y el área? Pues el área se calcula o bien con lado al cuadrado o bien multiplicando lado por lado. Y ahora tenemos que presentar los resultados. Pues por ejemplo, vamos a decir que el perímetro... El perímetro perímetro, ya lo podemos escribir con tilde, aquí sí, es, y aquí escribimos el contenido de la variable perímetro. Bueno, y vemos que nos falta la f que tenemos aquí delante. Esto daría un error, puesto que no es una cadena, como se llama en Python, que admita un formato. Vamos a ejecutarlo, aunque todavía no está terminado, a ver si todo va bien. Aquí lo tenemos. Si se nos olvida la f, Vamos a ver qué sucede. Simplemente escribe el texto. No entiende que lo que tiene que hacer con una cosa escrita entre llaves es que es una variable y que debe escribir su valor. Vamos a terminar ya el programa y también vamos a imprimir con la F el área. Pues ahora escribimos que el área es y aquí escribimos el contenido de la variable área. Tiene que dar el perímetro nos debe dar 4 por 6, 24, y lado por lado, 36. Y aquí lo tenemos. Y vamos con el último. Vamos a calcular el área de un círculo. Normalmente en un círculo lo que te dan es el radio. Vamos a poner un radio de 10 para que los cálculos sean sencillos. Y vamos a escribir también el número pi, va a ser una variable, y vamos a trabajar únicamente con 4 decimales, pi, 3,1415, sabemos que tiene infinitos, y calculamos el área. El área, si recordamos, es pi por el radio al cuadrado. Y ahora lo tenemos que imprimir. Ya no le vamos a dar formato y únicamente vamos a imprimir el contenido del área. Vamos a repasar a ver qué es lo que hace este programa. Primeramente guarda en la variable radio número 10. En la variable pi guarda este número, 3,1415. Y en área hace lo siguiente. Primero hace la operación de la derecha y lo guarda en esa variable. Primero hace el radio al cuadrado, que será 10 al cuadrado, que son 100, y lo multiplica por pi. Pues 100 por 3,14 tiene que dar exactamente 314 más algunos decimales. Lo ejecutamos. Y vemos que nos ha dado un pequeño error. Bueno, esto es normal porque ya hemos comentado que los números decimales, tal como se guardan en Python, puede dar lugar a ciertos errores pequeños. Y con esto ya hemos finalizado este vídeo. Hasta otro vídeo.